¿Qué? ok, ¿Qué? ¿Qué? Buenas ¿Qué? ¿Qué? puedes salir con tus amigas, puedes salir con ¿Qué? ¿Qué? Esta es la historia de mi eso es todo lo que vas, nena mejor sal a pescar No puedo verla ni a los ojos de lo mala que está Es complicado ser el otro cuando nace le da Y quiere que le tomen fotos cuando va a acelerar Tiene ese don de rostro y una serie de fans Desde que yo la conozco no quiere ser educada. Me lo pone tosco en cada detalle Pero cuando se harta de mí que quiere La sangre fría pone discos de John frustrante. Todavía se siente rico el corazón punzante Luego me dice que no siga que soy su cáncer Para largo creo que no nos entendemos Pero poniéndolo de otra forma es todo lo que tenemos Estudia la semántica en los vestidos Porque ella es tan fantástica y yo Aburrido Hago rap, me gusta chupar Me pongo bien loco Pero soy aburrido entonces pues de vuelta en el cantón, me mata, ya conoces la trifulca con las dos celatas. El chistecito de Tecate hay desparramado preguntándote cómo terminaste tan arrastrado. La pobre ceñito que pa cuánto junta mis amigos sorprendidos que cómo aguanto esa ruca. Perdón, pero la amo. Tenemos un pedo más que casual, pero no andamos casi nunca concordamos pero cuando nos sentimos cerca somos como hermanos y es lo lindo llegamos a ganar cuatro mil baros yendo al bingo y hasta jala con el grupo a ver el tocho los domingos y eso es esencial, porque hay compañías que te hacen sentir tan pinche especial. Ponía a Charles Mingus en el Angus con su Coca Light. Entendía bien que el brillo a los hombres nos atrae. A veces suele ser la que camina y se cae, pero nunca se arrepiente porque tiene un buen de style Alienados para borrar el pasado, pero confrontar la verdad suele pesar demasiado. Aunque fue difícil, lo dejamos claro. Crear un nuevo inicio, cada quien por su lado. Aunque con lo perdido, creo que fui afortunado. Hoy me acuerdo de todo el martirio y si se me hace cagado. Al final eso es con lo que me queda, Aunque tenga que salir a de pinche mesero A las 6 in the morning estado y fundido cuando Midori está kickeándole en Estados Unidos Años más tarde, igual de radiante Hasta me atrevo a pensar que más perfecta que antes Tan cosmopolita y delirante, no sabe Me dijo que va a un taller de belly dancing los jueves Que le queda bien el peinado de la leya Y fácil, tiene a 40 cabrones detrás de ella Yo aquí dándome unas chelas claras Festejando que todavía no me pega la edad y te deseo lo mejor mujer Aunque ya no seas mi pinche chica Te deseo lo mejor Aunque atentes contra todo Te deseo lo mejor Aunque seas mitad vampiro Te deseo lo mejor